Buenas tardes, son las 4 de la tarde del 21 de julio de 2021 y esto es Gestión Digital. Vamos a hablar hoy acerca de riesgos cuando hacemos proyectos, cuando estamos redactando proyectos BIM o participando en la producción de proyectos BIM. Como es habitual arranco yo, pero aquí tenemos a Cecilia. ¿Qué tal Cecilia? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a Javi. ¿Qué tal Javi? Muy bien, buenas, buenas tardes a todos y vigilando, bueno, buenas tardes Javi, Buena, eh, también vigilando que todo salga bien y tenso, tenso, tenso, aquí tenemos a Gonzalo Millán. ¿Qué tal Gonzalo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Y, ¿qué más? Y estáis vosotros, claro, estáis todos vosotros y nos gustaría mucho que participarais en esta sesión especialmente en la que eh, de lo que queremos hablar es de riesgos que hemos detectado en... en el devenir de los proyectos, cuando participamos en la preparación de proyectos. Como hilo conductor vamos a tener los distintos agentes o los distintos roles que participan en el proyecto. Vamos a empezar de lo general para ir concretando poco a poco. Al principio hablaremos de cómo inciden o de cómo de responsable eso se le puede asignar a un gestor corporativo, a un director técnico, por ejemplo, eh, qué riesgos eh, se le pueden asignar a él y ter terminaremos en la producción, desde la producción del diseño o producción de planos, por ejemplo, delineación, extracción de presupuestos, cada uno de los distintos roles que solemos intervenir, pues qué riesgos podemos cometer, cómo darnos cuenta de que estamos a punto de caer en uno de estos riesgos y qué reglas generales podemos eh, tomar para evitarlos. Intentaremos eh, transmitiros algo de valor, el valor que, que tenemos de nuestra experiencia en forma de reglas o de, o de criterios que nosotros seguimos tanto para ver el señal de alarma como para evitar ese tipo de riesgos. No me quiero alargar mucho, quiero insistiros otra vez antes de empezar en que participéis. Aquí tenéis el chat, algunos de vosotros y algunas de vosotras ya lo estáis usando, eh, ahora voy a cuando calle, como no puedo hacer dos cosas a la vez, os voy a saludar a todos por el chat pero preguntad, intervenid, eh, si, si es el caso Gonzalo pues les pasamos el micro, si tenéis el micro a mano y os apetece y, y, y queréis transmitirlo pues os, os abrimos el micrófono y nos lo comentáis intentaremos daros respuesta. Así que vamos ya a arrancar. Como os decía... Una, una, una cosa, Uriol, eh, Si alguno de vosotros tenéis problemas con el audio, que a veces pasa con Adobe Connect, es porque estáis eh, estáis conectados a través de la web. Si tenéis problemas con audio, eh, conectaros a través de la, de la aplicación que os pide descargar. Ahí se, se resolverá el Ejecutarla, problema. ¿sí? Que a veces, a veces pasa. Muy bien. Nada, nada, Perdona. me ha venido genial porque así he podido escribir. Y, vamos, iba a poner más cosas, una, más librado, más librado de, de, de precipitarme. En... Bien, os decía que vamos a empezar de lo general a lo concreto, así que vamos a empezar desde la parte del de, eh, gestor corporativo, el gestor que no esté implicado directamente en el, en el proyecto. Puede ser un director técnico de un estudio de arquitectura, de una ingeniería un jefe de departamento. Entonces, el riesgo, ya entro a saco, ¿no? el riesgo que nosotros hemos detectado es que desde esa dirección técnica no se perciba el valor de que el proyecto sea eh, realizado bajo la metodología BIM. Que el director técnico entienda que BIM es algo que le está generando coste, pero no le está reportando ningún beneficio o no percibe el retorno. Ese es un riesgo que tenemos a la hora de afrontar los proyectos. No sé si alguno de vosotros que estáis en el chat... Eh, bueno, parece que sí, parece que alguien nos dice que, que lo hemos clavado, ¿no? Que eso pasa. Bueno, Bueno, eh, yo por mi parte comentar que respecto a este, a este riesgo, eh, bueno, la manera de, de afrontarlo o de, o de atacarlo es siempre poniendo teniendo clara la intención o, o los objetivos de, del trabajo en esta, en esta metodología. Entonces, el, el que lo tiene que tener claro es el de arriba para que para que apueste por ello, para que eh, invierta en formación, invierta en recursos, en licencias o en lo que se necesite, para que todo esto pueda llevar llegar a, a algún sitio. Porque si la persona un poco encargada de los equipos no es la que motiva y no es la que, y no es la que eh, provee de toda esta formación necesaria para que salga adelante un proyecto y no se quede simplemente en un entregable o en un modelado para cumplir expediente, pues al final no se no se consigue un poco el, el propósito. Eso es. eh, empezamos por este rol, ¿por qué? Pues porque cualquier actuación o cualquier decisión de este rol influye a todos los demás, ¿de acuerdo? Y además, a todos los demás, no de ese proyecto, sino de todos los proyectos en, en general, en los, que, en los que él esté dirigiendo el departamento, entonces es importante, ¿cuál es la regla de oro? Si vamos a trabajar bajo la metodología BIM, el director técnico o directora técnica tiene que tener muy claro qué beneficio espera sacar, por qué lo estamos haciendo en BIM, ¿de acuerdo? Entonces puede ser por muchos motivos, puede ser que sea porque el mercado me lo pide y no me quiero quedar atrás, porque quiero retener el talento que tengo en, en la oficina, que yo vuelo, que si no trabajo con esta metodología se me va a ir lo que sea, el motivo que sea, pero hay que tenerlo claro porque eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones para implantar los recursos o implantar las formaciones que comenta Cecilia en el siguiente para los siguientes roles o para los siguientes intervinientes en el proyecto y, y no dudar a la hora de implantar cualquier acción. He dicho implantar, no estamos hablando de una implantación, estamos hablando de desarrollar proyectos pero cuando hablamos ya de perfiles muy corporativos estamos a caballo entre el desarrollo de un proyecto y la implantación. Para terminar eh, esta parte del gestor corporativo me gustaría apuntar que si desde la dirección técnica no tenemos claro qué es Bimo, por qué lo queremos implantar va a ser muy difícil aportar los recursos adecuados al resto del equipo. Aportar los estándares, aportar la información previa para que el equipo no tenga que ser pionero en esta compañía de algo que en otros estudios o en otras ingenierías ya está resuelto. Apuntar también, como has dicho, que a veces, bueno, pues esta figura del gestor corporativo debe definir y transmitir cuál es el valor del BIM y que él debe encontrarlo, él debe, él debe saberlo, ¿no? Pero muchas veces eh, puede ser que recoja este valor o, o, o incorpore más conocimiento a, preguntando a su equipo, ¿no? Igual que en los estándares, muchas veces a lo mejor un gestor de, corporativo puede llegar a, pues quiero ver cuál es mi mejor formato, mi mejor forma de codificar esto. Y, sin embargo, podrías preguntarle directamente al de presupuestos es que seguro que ya se maneja con un tipo de codificación, a mejorar y no reinventar la rueda. Eso es. Eh, una de las... Muchas de estas preguntas son sí. para hacer de abajo arriba. Cuando nosotros hacemos una, estamos desarrollando perdón, un proyecto, lo peor que puede pasar es hacer las cosas dos veces, que tengamos que hacer las cosas dos veces. Lo peor, lo peor es tenerlas que hacer cinco, ¿no? pero empieza por hacerlas dos veces ¿por qué digo esto? pues también en respuesta a un comentario que nos hace Álvaro si no os importa voy a ir diciendo vuestros nombres porque bueno me siento un poco más cercano si preferís que no lo diga eh, pues vosotros mismos nos, nos avisáis vale pero Álvaro eh, nos comenta cómo hacer para cómo calculas ese retorno de la inversión, es decir si estamos hablando de que se tiene que percibir el valor del BIM ¿cómo lo percibimos? Eh, ya os digo que es eh, más punto de la implantación, iremos más adelante en el proyecto, pero para poder dar respuesta a Álvaro, eh, esto es opinión mía, yo lo que pienso es que el valor de BIM no está en el valor de la estimación inicial, el presupuesto inicial o el coste inicial con el que vamos a hacer un proyecto, sino que está en la desviación del coste con el que pensamos hacer un proyecto. Es decir, si yo pienso hacer un proyecto en tres meses y con BIM lo acabo haciendo cuatro. el valor no está en menos uno. Lo que tengo que pensar es, si no lo hubiera hecho en BIM, ¿lo hubiera terminado en tres meses? ¿O al entregar el proyecto al cliente, el cliente me hubiera dado una serie de revisiones? ¿Algo no hubiera estado bien? ¿No hubiera podido cuadrar el presupuesto con el pliego, con los planos? Porque no me hubiera dado tiempo tampoco, por lo tanto después hubiera tardado cinco. En mi opinión, el ROI de las implantaciones digitales o de BIM... Eh, va contra en un proyecto en un proyecto determinado el ROI en el proyecto va contra la desviación en la que podríamos haber caído en ese proyecto, para tal cosa es fundamental tener claro el control de desviación en el proyecto, si hasta ahora no sabemos qué desviación tenemos en los proyectos es muy difícil que le encontremos valor a, a aplicar PIN. o sea, Álvaro ¿cómo lo ves? si quieres si quieres comentar alguna cosa claro Está escribiendo, nos quedamos así callados. Álvaro, si te animas a quieres comentar, adelante. Eh, claro, no. Álvaro nos comenta que no... Eh, sí, mira, ¿qué tal? Sí, hola, hola, chicos. Eh, sí, a ver, lo, lo digo sí, sí. que tardo menos. <risa> eh, a ver, el problema es que no sabemos realmente la división que tenemos cuando atacamos los proyectos. O sea, nosotros tenemos, eh, bueno, tú yo lo conoces, dos, dos variables importantes. Una es trabajar con la administración pública que te requiere pues hacer unas bajas que muchas veces no entran en tus en tus manejos de costes y después tienes la incertidumbre de que realmente no sabes cómo va a pasar. Si me van a hacer cuatro revisiones, me van a hacer una, no les gusta el proyecto BIM porque realmente no saben lo que implica, entonces tenemos ahí un, un nivel de incertidumbre bastante grande que es muy difícil de medir. Nosotros tenemos claro lo, lo que estamos o sea, lo, que, lo lo que que estamos implantando y hacia dónde vamos lo tenemos claro y la, y la inversión la tenemos clara. El problema muchas veces es que si yo quiero cuantificar, pues en, yo qué sé, si hago ocho proyectos al año, cuál es esa desviación o ese ese impacto a lo mejor, hablándolo en positivo, cuál es el impacto positivo de hacerlo en BIM, pues no, no puedo sacar las cifras. Claro, ¿no? aquí, bueno, perdona Cecilia, adelante. No. Eh, sí, bueno, comentar que realmente no puedes no puedes sacar una cifra de algo que has evitado porque no ha pasado. Entonces, si tú has conseguido evitar un problema, eh, no sabes lo que te cuesta el problema porque no ha sucedido. Sí. Entonces, un poco la labor también de, de conseguir esta esta, este, esta cifra que tanto se busca, no, ¿cuál va a ser el retorno de, de mi inversión en, en esto? ¿Cuál es el coste y cuáles van a ser los los beneficios que me voy a llevar. Pues está un poco en la pedagogía de eh, tengo este ejemplo, tengo estos proyectos, he encontrado eh, o, o he solventado estos problemas antes de llegar a obra, por lo tanto he ahorrado tanto, y pongamos un precio a esto, pongamos un precio a esto que se ha ahorrado, porque si no, si hubiese pasado, se hubiese pagado en coste, en plazo, en, en lo que. en lo que, en lo que sea conveniente. Entonces, un poco la clave está ahí, es, en tener ejemplos reales, porque ejemplos un poco sobre el aire pues podemos hacer todos pero cuando tienes los ejemplos reales de en este proyecto me pasó esto se detectó y lo solventamos antes de llegar a obra pues ahí ya le puedes poner un precio pues decir mira pues esto es el coste de la licencia y lo equiparas esto es el coste de la formación de tu equipo y lo hemos ahorrado gracias a haber empleado esta metodología haber empleado es, es un poco la única manera poner ejemplos de cosas que no has detectado o que sí que has detectado y te han permitido eh, eh, gestionar digitalmente o mejor el, la obra o el proyecto o no te lo han permitido porque no lo has detectado ha sido un error tuyo, no lo has detectado entonces esto ha incurrido en este coste o en esta desviación final es un poco tener los ejemplos claros tanto para bien como para mal y que eso nos pueda dar un poco el, el, la cifra que, que, estamos, que todos buscamos Exacto, que, es, que es la que entonces, siempre te preguntan ¿no? Sí, ¿cuál es el retorno? la pregunta es bueno, yo como lo haría, y perdona Álvaro que ahora ya vaya zanjando el tema este para, para poder ver también otros otros roles, pero yo el análisis que, que propondría es, bien, hagamos una cosa, analicemos cómo funcionan los proyectos ahora, y qué desviación tenemos en los proyectos, y si no analizamos la desviación, hagámoslo, porque no vamos a pedir solo el ROI una vez implantamos BIM, ¿no? Ten, tenemos que saber también cómo nos está yendo cada proyecto, hay que tomar control, de cómo nos va cada proyecto. Cuando ya tenemos ese control, marquémonos objetivos, digamos, claro, no el que está produciendo el diseño, sino, os hablo del nivel de dirección general, de dirección técnica, por ejemplo, es decir, bueno, pues tengo estas, en los proyectos siempre tengo estos sobrecostes debidos a en los retrasos en la entrega o debidos a las correcciones de las entregas. Muy bien, ¿cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo es que ese desvío de entrega, de entrega, eh, reducirlo a la mitad, ¿vale? Muy bien, ¿y cuánto importe te va a suponer eso? vale? Y ahora ya veamos el coste, entonces si el coste de la metodología BIM nos permite eh, tener eh, un balance positivo con respecto del coste que nos ahorramos si se cumple ese objetivo pues ya tenemos un plan, entonces ya tenemos un plan, pero si no es muy complicado porque estamos midiendo, estamos comparando contra una situación que no estaba medida y solo medimos la situación de trabajar en BIM ¿no? Bueno eh, insisto, como no se trata tanto de una implantación pues eh, si, si no tenéis nada, pues pasamos con, con el siguiente y si no, si tenemos tiempo al final o nos apetece pues volvemos a este tema eh, estamos hablando del gestor corporativo vamos a pasar ahora al siguiente estadio, el gestor del proyecto no me atrevo a llamarle project manager supongo que en cada, en cada estudio de arquitectura o en cada ingeniería tendrá algún nombre, responsable de proyecto, director de proyecto jefe de proyecto, sé que no es lo mismo pero también sé que cada, cada estudio tiene su idiosincrasia o tiene sus características de cómo, cómo nombrar y qué funciones tiene. Pero hablo sobre todo de la persona que tiene que gestionar el equipo de proyecto, aunque participe en el diseño, pero participa con la gestión externa, colaboradores externos y participa con el equipo interno, los que diseñan, los que producen los planos, etc. Apunto que el, el riesgo del equipo se le adjudica a, a este gestor de proyectos. Exacto. O sea, veíamos que eh, en cuanto al colaborador, perdón, en cuanto al eh, gestor de eh, técnico, el director técnico, pues aplicaba a todos los proyectos que se pudieran andar bajo su área, y aquí los riesgos de proyecto van directamente asignados al gestor de proyecto. Y por cómo actúe él, también condiciona que el resto de miembros del equipo puedan cometer más riesgos o no. Por ejemplo, eh, me gustaría tocar el tema en este punto. Eh, del gestor de proyecto, de cómo gestiona el, el, el, el jefe de proyecto, cómo trata con los colaboradores externos, por ejemplo. No sé si eh, los que nos estéis escuchando, pues os habéis sentido alguna vez que entre los estándares o la preparación de vuestro estudio y vuestros colaboradores había un desequilibrio. Adelante Javi. Nada, es un, es un caso que a veces suele ocurrir, ¿no? Como por ejemplo en una promotora o una constructora que asume a colaboradores o empresas, subcontratistas, que sí que se, se dice que son solventes de, en cuanto al BIM, ¿no? Y cuando luego en el contrato pone que tienes que entregar un modelo, pues ya claro, empiezan los problemas. Ellos sí sabrían coger el modelo, extraer planos, trabajar sobre planos entonces volveríamos a esa parte en la que el BIM va por detrás de toda esa documentación y eso no es eso también puede pasar eh, ya con la colaboración interna, ¿no? gente que dice, bueno, en un equipo de trabajo no, a mí exportamelo, yo me hago una polilínea y, y con eso... Me hago yo mi, mi, mis historias, ¿no? Y se queda como aparte de todo el trabajo colaborativo, en y, BI. Y en este, en este eh, riesgo, que es uno de los de los que más, yo creo, los que más eh, vemos en el día a día, eh, no es que las, los colaboradores externos eh, no sean solventes o no tengan la capacidad de, de resolver los problemas que nosotros, a lo mejor, eh, sí, que, sí que lo haríamos, sino que lo hacen de diferente manera. Entonces, tú cuando trabajas con un colaborador externo, que codifica de una manera y tú codificas de otra, pues luego va a ser un problema aglutinar esas, esas mediciones, por ejemplo, el, el gestor de presupuestos, la persona que hace los presupuestos, si le estás dando las estructuras de una manera y las instalaciones de otra y luego tiene que, que aglutinar todo para sacar un presupuesto general, pues ahí tiene un problema y no es que uno lo haga mejor que el otro, sino que lo están haciendo de manera diferente, entonces... Un riesgo es no compartir estándares o no compartir eh, requisitos previos antes de arrancar con el proyecto, porque eso va a derivar en que al final pues tengamos eh, tengamos eh, documentos, documentación, nomenclatura, eh, codificación diferente que nos va a hacer que, que, que luego pues tengamos que recodificar, retrabajar y volver a, a repetir trabajo que ya si hubiésemos gestionado bien desde el principio... Y hubiésemos detectado este riesgo en la primera en la primera fase, pues eh, ahora ahorraríamos un poco esa esa vuelta a, a repetir. También como norma o como regla que os puede ser útil, eh, yo os transmitiría o transmitiría que eh, hay que revisar desde el inicio el trabajo de los colaboradores, porque cualquier corrección o acostumbrarles a trabajar de una manera determinada o chequear que lo están haciendo bien eh, es mucho más valiosa al principio que al final. Eh, sabemos que implica tiempo por parte del estudio principal, por supuesto que implica tiempo, pero también implica un ahorro de tiempo a posteriori. Eh, es una fuente de duplicidad de trabajo, como nos mencionaba Cecilia, el hecho de no asegurarnos de que la, los sistemas de codificación o los estándares están siendo aplicados por los eh, colaboradores. Por lo tanto, por lo tanto, somos responsables. De revisar inicialmente el trabajo de estos colaboradores. Podemos pensar que bastante trabajo tenemos ya, que, que deberían saberlo, etcétera, etcétera. Pero al final, los que nos vamos a comer el marrón, vamos a ser nosotros. Así que más vale que pongamos ese esfuerzo. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría mencionar también que, a pesar de que cada vez más los equipos en España van, van, van estando más preparados, y si nos ve alguien de, de, de pues de, de América, pues bueno supongo que ahí también poquito a poco van estando más preparados, eh, hay que tener en cuenta también que el hecho de que un colaborador nos haga una entrega en CAT para nosotros hacer eh, la traducción al BIM o generar los modelos a partir de los CATs que nos entregan los colaboradores es una eh, situación que nos lleva a errores seguros, nos vamos a equivocar seguro, el proyecto va a tener errores seguro porque al final sucederá que el colaborador está haciendo, algunas correcciones y, eh, está haciendo algunas correcciones y resulta que no están siendo aplicadas a los planos o que nos manda los planos pero no hemos actualizado los modelos, cuestiones de ese tipo. Eh, creo, Me están diciendo que no se me oye bien. ¿Me, ¿Me notáis entrecortado todos vosotros? Está siendo incómodo seguirme. Bien, pero ahí vale, bien, hay veces bueno, que pierdes un pelín la conexión. Vale, y sí voy a ver un cable qué hacer. Un, un eh... Mientras mientras Uriol se, se reconecta, eh, podemos ir avanzando con, con otro otro riesgo que nos solemos encontrar también en muchas en muchas ocasiones en los proyectos. Eh, que es el plazo de adaptación a las nuevas herramientas o a las nuevas plataformas, esto también viene derivado un poco del gestor corporativo que hablábamos antes, que a lo mejor eh, el, el plazo que estamos eh, estimando para sacar un proyecto eh, en una tecnología nueva para el, para el estudio, nueva para, el, para la empresa, a lo mejor lo estamos equiparando al plazo anterior, al plazo de algo con lo que llevamos trabajando 20 años, entonces también hay que tener eh, cuidado un poco con los plazos, con los hitos y, y tener claro si vamos a poder llegar con el equipo necesario a, la, a, a, a las entregas que nos marcamos porque no es lo mismo trabajar con algo que llevamos, que tenemos toda la biblioteca de detalles desarrollada toda la biblioteca de bloques desarrollada estamos todos súper acostumbrados a trabajar en este entorno nadie tiene preguntas nadie tiene problemas cuando estamos arrancando con, en una digitalización y estamos trabajando con otras plataformas otras herramientas siempre van a salir preguntas que no que no que a lo mejor no sabemos responder que necesitamos tiempo para, re, para resolver entonces ese plazo de adaptación también es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos herramientas muy buenas, tenemos herramientas de chequeo estupendas, pero tenemos que aprender a usarlas. Entonces, si el, si el director del proyecto o, el, o la persona que revisa eh, la accesibilidad del, del, del proyecto que estamos diseñando tiene que aprender a utilizar un mm, software en concreto, Navisworks, Solibri, el que, el que corresponda, pues esa persona tiene que aprenderlo. Entonces, un riesgo es no... no detectar que necesitamos tiempo para poner en marcha ciertos procesos nuevos en nuestra empresa no puede ser todo eh, vale pues eh, tardamos lo mismo que tardábamos antes entonces si eso lo estamos detectando pues eh, desde luego la solución es fácil poner, dejar tiempo no dejar tiempo de adaptación en proyectos en el proyecto en el que estamos o en proyectos piloto en el caso de que estemos arrancando para poder estimar dentro de nuestra empresa cuánto se tarda en hacer cada una de las, de las partes. Eh, apuntaría que también es importante que sea homogéneo porque a lo mejor dentro del equipo hay gente que va muy rápido que está menos ocupada y sin embargo hay otros que se están quedando atrás ¿no? y realmente eh, la habilitación que hay que hacer para el equipo tiene que ser homogénea hemos comentado alguna vez que el resultado del trabajo no es eh, la media entre el que más sabe Exacto. y el que menos sabe, sino se aproximará más al que menos sabe si no está homogenizado ese, ese, ese know-how, ¿no? Eh, también creo que ha comentado Cecilia que, eh, pues eso, tomar proyectos reales, incluso llegar a tener, pues entregas reales, o sea, poder hacer una entrega del proyecto eh, real o una entrega parcial. Si son 200 salas, pues no todas en, en, en Revit, pero sí que las sí. primeras podíamos hacerlas con este, con esta metodología. Y así ellos vienen también la comparativa y, y entre ellos ven oye, pues... Los plazos vienen, a mí. O sea, la estimación todo correcta todo de plazos, de esto trabajo. ya no es BIM, es eh, ni digital, ¿no? La estimación correcta de plazos, ¿de dónde viene? De la experiencia. Entonces, o bien se dispone de la experiencia o bien se consulta a expertos. Entonces, si estás entre medias y ni consultas a expertos ni, ni aplicas ningún tipo de corrección ni nada, probablemente estés del lado imprudente o del lado poco conservador a la hora de establecer los plazos. Si no puedes hacer nada más, pues como os indica Javi, no eh, hacer, un, hacer un previo, hacer un piloto, hacer un, proto, un prototipo para que vosotros podáis ver o podáis estimar cuánto os va a tomar. Cuando uno no sabe eh, qué tiempo me va a tomar hacer algo, os recomendamos pues hacer un previo, hacer un prototipo, un pequeño prototipo y ver qué, qué nos puede llegar a tomar. Estamos hablando del eh, gestor de proyecto. El gestor de proyecto que está gestionando los colaboradores externos y los colaboradores internos. En cuanto a la, al equipo, en cuanto a la gestión de equipo, que es el punto que estamos tocando más ahora, hay que eh, lanzar también el siguiente riesgo. No sé si lo habéis visto alguna vez y es que el proyecto va por un lado y BIM va por otro o el empleo de metodologías digitales va por otro. El jefe de proyecto eh, tiene reuniones de proyecto y existen reuniones BIM por otro lado. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Lo habéis percibido? Totalmente nos dicen. Parece que algo de, ojo, algo de ojo tenemos aquí, ¿no? Con este tipo de cosas. Claro, entonces, ¿qué consecuencias ha tenido? Cuando lo habéis visto, ¿qué consecuencias ha tenido eso? Mundos paralelos, nos dicen. Claro, porque al final luego las, las ventajas que le está sacando una parte no las aprovecha el proyecto. Al final todos estamos aquí para hacer un proyecto y que el proyecto salga adelante, salga en tiempo y que luego la obra vaya bien. ¿no? Es el propósito de la, de la construcción, hacer un proyecto bueno, que la obra vaya bien y terminar en plazo y en coste. Si estamos sacando unos beneficios por un lado, pero son paralelos y no se aprovechan en el otro pues ahí es donde tenemos el problema porque no debería haber un lado y el otro debería ser el proyecto entonces si todos lo si todos estamos trabajando en el proyecto todos tenemos que ir en la misma línea entonces no no tiene ningún sentido por supuesto tiene que haber reuniones específicas de cada cosa no no tampoco estamos hablando de que ahora de repente todos tenemos que ir a todas las reuniones y sacar el trabajo adelante entre todos habrá reuniones más técnicas menos técnicas eh, de un tipo o de otro pero no deberían ser reuniones BIM y reuniones de proyecto donde unos no hablan con los otros, ¿no? porque al final ahí es donde, donde te ponemos la brecha y, y, no, puede, y no avanzamos. Exacto, no puede ser como reglas. No puede haber reuniones BIM, no puede ser que haya el proyecto y después esté el BIM. Eh, Cecilia, por ejemplo, participó en una dirección de obra de una obra bastante importante en Madrid, muy, muy importante, y Cecilia, tú ibas a reuniones de obra, no ibas a reuniones BIM. Bueno, voy a especificar que íbamos a reuniones de obra y BIM. Es decir, que no es que, no es que una no, su, no se sustituyen, pero tenemos que estar presentes en todas. En las reuniones BIM lo que se hablaba eran temas a lo mejor más de. de eh, pues revisión de, de coordinación de cosas que, que pueden afectarte a la obra dentro de cuatro meses, por ejemplo. Estamos revisando esto y esto va a afectar a la obra dentro de cuatro meses y eso lo tratamos en reuniones BIM con, con un modelo, con una revisión. Sin embargo, en las reuniones de obra pues se tratan problemas que, están, que van a afectar ya que van a afectar pronto, que se han detectado de la misma manera, pero como que no tienes esa, ese tiempo para, para revisar el modelo, para emitir unos planos, para, para cambiar, para probar un plano nuevo y, y salir adelante a, a construirlo. Pero, por ejemplo, me refiero a que tú que estabas eh, participando en la dirección de obra, en la, en la parte BIM o aportabas tu experiencia en relación al BIM, eh, tú no estabas a verlas venir en la obra, en el sentido de que tú participabas en aquellas reuniones en las que se decidía si se cambiaba la impermeabilización o no. ¿no? O sea... Entonces... Sí, sí. Claro, claro, porque no, no son exacto, cosas diferentes. O sea, si, si pretendemos que el modelo lo recoja todo, estamos hablando de obra, pero para, para proyectos igual. O sea, si estamos definiendo si en proyecto vamos a hacer una cimentación u otro tipo, no, no estamos hablando de crear planos al final. Es decir... Si sí, desde el gestor de proyecto, del director técnico, lo que os contaba eh, al inicio, si sí, desde el director técnico se tiene claro el valor del BIM, el director técnico abogará para hacer ver a todo el equipo que lo que no vamos a hacer es un proyecto y al final lo pasamos a BIM, sino que vamos a hacer un proyecto bajo la metodología BIM. Eso, ¿de acuerdo? Y eso es lo que cambia completamente la actitud del jefe de proyecto con el equipo interno. Ya no trata el equipo interno como tenemos esta fecha de entrega, eh, hay que hacerlo una semana antes para que la gente que está haciendo el modelo pueda hacer el modelo. No, se trata de, oye, ¿y esto lo sabe eh, quién está haciendo el modelo? Es más, lo ideal sería que quien está diseñando ya diseña directamente, pero en una situación intermedia, quien está diseñando tiene que transmitir casi de manera síncrona, o sin el casi, de manera síncrona, cómo debe generarse el modelo, cuál es la solución de proyecto. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los cambios que está viendo con la solución de proyecto? Vale. Si sí, salimos un poco de, de, estos, de estos riesgos que asociamos al, al gestor de proyectos en, en términos de equipo, de, de equipo interno, equipo externo, eh, cómo nos comunicamos entre nosotros o con otros, o con otros agentes podemos saltar a, a, a, otro, a otros riesgos que también asociamos a, a, al, al director de proyecto, al gestor de proyecto, pero que van más enfocados en la selección o en, o en, o en el uso del software. Ahí tenemos otro, otro punto bastante importante, cuando elegimos un software para, para trabajar con él, dependemos de ese software y ese software o esa plataforma que, que ahora estamos todos acostumbrados a trabajar con ellas en, en, en, en nuestros proyectos para compartir la información, esas plataformas cambian y cambian muy rápido, cambia más rápido una plataforma, eh, cambia más rápido por ponerle un nombre BIM 360 de nombre que, que lo que avanza un proyecto o una obra, ¿no? una obra puede durar tres años y en tres años BIM 360 ha cambiado 18 veces entonces un riesgo que tenemos y que, y que no depende de nosotros tristemente es que eso puede, esas plataformas pueden cambiar y ahí está en el, en el gestor de proyecto eh, pues decidir cómo actuar si, si, si algo de esto nos pasa, si una plataforma cambia y nosotros teníamos diseñados unos flujos de trabajo para compartir, para comparar, para, para aprobar, eh, aprob para aprobar eh, documentos, teníamos unas, unos flujos preparados y, y todos los usábamos hasta que de repente la plataforma cambia y tenemos que cambiar, entonces eso nos obliga a todos los equipos a, a buscar una manera diferente para, para compartir nuestra información, bueno pues aquí está el gestor de proyecto que no está en su mano no, está, no va a poder resolverlo seguramente rápidamente, pero tendrá que tomar las riendas y decidir pues cómo se trabaja con esta nueva con este cambio, porque no depende de nosotros ese cambio, viene impuesto, entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que ahora cada vez más utilizamos plataformas y cada vez más sufrimos plataformas en algunos casos, porque nos, nos encontramos con estos cambios inesperados que tú no decides que se actualice el software, lo suyo sería, nosotros tenemos un RP, que Lo actualizamos de versión si queremos, por lo tanto podemos testear la nueva versión y entonces decidir si queremos actualizar o no, pero hay otras plataformas que no nos permiten decidir si queremos actualizarnos, por lo tanto hay que tener una estrategia de, de respuesta a Ay, estos problemas que, que nos pueden era. aparecer. Sí, sobre todo eso, recalcar que, que que cambie el software es incluso bueno, pero que te cambie de golpe sin que te haya avisado, ¿no? Que vuelves a entrar ahí y ya te ha cambiado como dice Cecilia, todo tu flujo de trabajo pues es una historia. Hay que tener bien, bien controlado qué versiones han salido, eh, cuándo lo aplicamos eh, qué pérdidas de información o, o, o cosas que teníamos en otra versión no nos van a valer. Y bueno, sobre todo pues también yo diría que tener el comercial del software en el teléfono. O sea, que puedas llamarle... Y que te diga oh, qué ha pasado ¿Qué? y ver que ese problema a lo mejor es en sus servidores o, o simplemente es un problema nuestro. Eh, mira, Álvaro nos hace teléfono. una pregunta, se la contestaremos ahora, pero pero antes para, para cerrar este capítulo de, de software, eh, versiones y demás, eh, pues una recomendación es esa. ¿No? ¿Cuántos de vosotros habéis llamado a Microsoft por un cambio en Excel? ¿Cuántos de vosotros habéis dicho, ostras, Excel ahora no me deja agrupar? ¿Qué está pasando aquí? Con lo bien que me venía a mí. Voy a escribir una carta a Bill Gates, ¿no? ¿Microsoft que ¿Es Bill Gates el de Microsoft? No, ya no me acuerdo. Bueno, ¿cuántos de vosotros? Pocos, ¿no? Supongo que pocos o ninguno. Pero en cambio, los que estáis habituados a software de cálculo, cuando Zipe falla o cuando Memphis falla o cuando Presto no sé qué, pues le escribís y decís, oye, que esto no me está chutando como debía o que en esta versión, por qué no, no sé qué. Os viene el comercial con un técnico y os explica. Eh, pienso también en tecla, por ejemplo, software de este tipo. Pues con las plataformas y con los programas BIM es exactamente como la segunda parte. Tenéis que tener claro que os toca dialogar con el personal de soporte técnico de este tipo de software. y Estoy pensando en programas como Solibri o BIN 360 o cuestiones de este tipo que cuando cambian la versión o cuando no hacen algo o cuando os interesaría que hiciera algo lo que hay que hacer es llamar llamar y, y buscar una solución en ese caso sí cuando cuando es un problema eh, pues te pones en contacto con el técnico y generalmente se soluciona el, el... El, el problema de verdad yo lo veo en, en que cambie el, el, la plataforma en sí, es decir, no es un error, no es algo que esté mal, sino que antes se hacía así y ahora se hace de esta otra manera, por lo tanto, o te adaptas o no te queda otra, porque porque no, no es un error, para ellos no es un error, no lo van a cambiar, entonces para eso es para lo que tenemos que estar preparados, si algo, si algo cambia, pues tendremos, eh, la, la respuesta es, pues tendremos que cambiar. Es, eh, a lo mejor no nos apetece hacer, hacer un, un, un flujo diferente, pero bueno, eh, si, como viene impuesto, que es algo que nosotros no podemos, no, no está en nuestra mano mejorar, si pudiésemos mejorarlo lo mejoraríamos con, con todas nuestras ganas, pero muchas veces viene impuesto. Entonces lo que hay que hacer es estar preparado para, para actuar rápidamente y que no y no perder información, que la gente no, no deje de confiar sí, en la comprendemos plataforma. comprendemos el mensaje de Adriano ¿no? que nos dice ya, pero es que estoy pagando 4.000 euros o me estoy jugando el trabajo. Entonces esperaba algo distinto, no esperaba algo más. No estamos diciendo que sea justo. Todo lo que estamos diciendo es que existe el riesgo de que nos cambien una versión o de que algo que hacíamos de una manera determinada con un régimen determinado, el día de mañana sea distinto. Ese riesgo existe. Y como existe, en lugar de mirar hacia otro lado, pues lo que lo que os estamos proponiendo, lo que decimos es, una, llamar a la empresa, por supuesto, pero segundo, eh, el gestor del proyecto, el jefe del proyecto no puede mirar a otro lado, no puede coger a un delineante, por ejemplo, y decirle, ¿qué pasa con BIM 360? Porque el delineante le va a mirar a los ojos y le va a decir, pues no lo sé, porque no he programado yo Jovim 360, entonces es responsabilidad del jefe de proyecto, tiene que estar atento a, a cambios que puedan estar sucediendo y tomar decisiones, pero no delegarlo en una persona que está haciendo un modelo, por ejemplo. Vale. Eh, más, eh, chicos, no sé si Javi y Cecilia, si habéis podido ver esta pregunta que nos hacía Álvaro, para darle respuesta también antes de, de pasar a otros, a, a otros perfiles en los proyectos, nos comentaba Dice, tenemos un problema serio con los entornos comunes de datos con el CDE, donde solo guardamos información BIM en el CDE y el resto de documentación, memorias, etcétera, en servidores. Y esto nos lo dice el cliente. El cliente nos obliga a tener parte de la información en un repositorio, parte de la información en otro repositorio. ¿Qué recomendamos en esas situaciones? Pues yo recomiendo bueno. En realidad, eh, tener, tener la información en dos sitios siempre va a ser un problema, porque siempre vas a tener la duda de dónde vas a tener que consultar la información válida eh, de, lo que, de lo que necesites. Si el cliente tiene dos, tiene, tiene dos plataformas y decide que en una se suben unas cosas y en otra se suben otras, pues realmente si está claro o si se, hay unos protocolos definidos y, y unas directrices claras de dónde encontrar cada uno de los cada una de la documentación pues tampoco no es no es ideal pero tampoco me parece una, una, una catástrofe mientras esté delimitada la información que está en un sitio y la información que está en el otro lo suyo sería que todo estuviese junto por supuesto pero si está claro tampoco sí. tampoco lo veo en, reali en realidad es venir a justificar por qué tiene que estar en esas dos si se justifica, sí, bueno, pues se puede puede lidiar que nos venga determinado, determinado por el clientes. Claro. y aquí yo lo que recomiendo Álvaro, es eh, primero escribir los procesos que estén bien escritos y que estén accesibles segundo, divulgarlos y formar a la, al personal del proyecto, no tibiamente no con un correo diciendo en esta carpeta está el proceso que te tienes que leer, así no sino Si toca hacer una videollamada, si toca hacer una reunión, no es que tiempo en eso por, el, por las consecuencias que puede tener y que tú apuntas. no, Hacer eso y segundo, revisarlo a menudo. Revisar a menudo que en las carpetas está todo bien y que no hay nadie que por despiste, por comodidad, por pereza, por lo que sea, está duplicando el mismo documento en dos sitios distintos. El riesgo mayor que podéis tener, o sea, que haya dos repositorios de información distinto, Igual hasta se puede convivir, pero el riesgo aparece cuando tenemos el mismo documento en los dos sitios. Porque, eh, perdonadme que, que me repita con lo de riesgo, pero el riesgo que subyace ahí es que eventualmente alguno va a estar desactualizado y entonces ya no sabréis cuál es el correcto, el que está en el repositorio del cliente, en el nuestro, eh, qué está pasando. Entonces, nuestra recomendación es, si os viene impuesto, pues os viene impuesto, pero mantened mucho la disciplina de escribir el procedimiento, de contar el procedimiento y de revisar el procedimiento. Y llegado el caso, eh, si consideramos que, que tenemos dos, dos plataformas y una eh, puede suplir la, la, la, la, las necesidades de la otra, pues si, lo, si eso lo tenemos claro, pues también puedes proponer al cliente un un cambio, no sé si puede ser el caso o no puede ser el cambio, pero si tú tienes claro que tienes dos plataformas y una de ellas es suficiente, si, si tienes la información suficiente como para llegar al cliente y proponerle que, que consideras que solo en una plataforma podría ser suficiente y mejor para la gestión del proyecto, pues quizá el cliente te lo, te lo acepte, porque también hay veces que el, que el cliente final pone una plataforma porque sí, sin ningún criterio, porque a lo mejor no no conoce otras y entonces dice, vale, yo conozco esta y propongo esta, pero si tú le ofreces otra que funciona mejor, pues a lo mejor el cliente decide cambiar de plataforma de referencia. Entonces, si, si, si consideras que con, con una de ellas sería suficiente, pues también está la posibilidad de proponer el cambio. Puede que no vaya a ningún sitio o puede que sí, pero bueno, nunca no se pierde nada. Muy importante, ¿no? La comunicación en el equipo, ¿no? Creo que también es un aspecto fundamental en los procesos digitales el estar en comunicación. A veces, el tema mail, ¿no? Por falta, fal, podemos tener falta o exceso, y, eh, pero sobre todo yo creo que es la, la comunicación a tiempo real, ¿no? Muchas veces tener un, un Skype o un, o un chat abierto bien con tu cliente, o bien con tu compañero de trabajo. Eh, es muy práctico y además eh, se resuelven rápido cuestiones eh, vitales y, y encima queda un histórico ¿no? de todo lo que se ha tratado incluso llamadas o sea, meeting con grabación o sea, siempre quedaría un histórico Nosotros, de todas esas eh, comunicaciones dale dale en cuanto dale. a esto que... perdón, dale, dale Uriol no, yo quería comentar en el tema de la comunicación que es un, es un... existen riesgos también que, que queremos comentar uno de ellos, eh, que yo me he encontrado varias, en varias ocasiones, es la, la ausencia de comunicación porque se considera que trabajando en un entorno 3D colaborativo ya no es necesario hablar. Yo comparto todas las semanas mi modelo, hago los cambios en mi modelo, por lo tanto tú los puedes ver. Pero no debemos olvidar que todos los cambios que se hagan, eh, la otra persona o el otro equipo no va a estar refrescando continuamente eh, cada sala, cada, cada zona, cada nivel para ver qué cambios han hecho el resto cada uno trabajamos como trabajamos cada uno trabaja en lo suyo y se coordina con el resto pero no compartir compartir un, un modelo o un documento semanalmente no evita que, que exista la comunicación que se informe de un cambio que se establezcan unas reuniones semanales, mensuales o lo que corresponda para, para comunicar estos cambios y no dejándolo todo en la, en la mano de que la otra la otra empresa o, que el, o la otra la otra eh, parte implicada revise continuamente mis cambios porque yo tampoco voy a revisar los del resto entonces la comunicación sigue ahí no, no ten, tener una plataforma colaborativa no nos exime de, de hablar entre aquí, nosotros eh, qué consejo daríamos o cuál creemos que es la regla que hay que seguir bueno pues igual que estamos procedimentando eh, la revisión o la, eh, el, el modelado o quién hace qué o qué hacer en caso de eh, pues exactamente igual hacer un protocolo de comunicación es algo que nosotros pues mira recientemente en un proyecto lo he tenido que hacer yo ya te, eh, básicamente un protocolo de comunicación es describir qué medios de comunicación síncrona vamos a emplear y en qué casos y describir de qué medios de comunicación asíncrona vamos a emplear y en qué casos. ¿Y qué significan estos palabras de síncrona y asíncrona? La comunicación síncrona es aquella en la que el, el emisor espera una respuesta del receptor inmediata, por ejemplo, el teléfono. Y la comunicación asíncrona es aquella en la que el emisor no espera una respuesta inmediata, como por ejemplo, el correo electrónico. Pues, eh, mira, José Manuel nos indica que esto es lo que usualmente se hace en proyectos de Project Management. Entonces, ¿qué tiene que primar en la comunicación? La trazabilidad, la delimitación de responsabilidades. No, no, no estamos hablando por delimitación de responsabilidades y trazabilidad que algo tenga que ser puesto encima de, un, de una mesa de un abogado o de un juez. No estoy hablando de eso. De lo que estoy hablando es que tiene que quedar muy claro eh, qué instrucción se transmitió y... Si esa instrucción fue seguida, no fue seguida, fue ignorada, no fue ignorada y no por mala fe, sino por las consecuencias que puede tener no seguirla. Lo que dice Cecilia, ¿no? Si yo hago un cambio, lo confío a que la persona recibe el modelo, pero eso va a tener consecuencias y no aviso, pues mal por mí. Porque también está en mi responsabilidad asegurarme que he transmitido algunas cuestiones. La matriz de responsabilidades es otra cosa distinta. Eh, yo, eh, lo que digo en, en cuanto a, a la trazabilidad de la conversación, me vais a entender muy rápido, veréis. Yo, por ejemplo, no admito mensajes de audio de WhatsApp, porque la información contenida en la nota de voz de WhatsApp no la puedo buscar. Yo puedo ir a buscar a la herramienta, buscar a la lupa ¿no? y buscar palabras, pero palabras escritas, palabras de voz no. Entonces, lo que hay que entender es que cuando nosotros transmitimos una, una información por voz, le estamos generando un compromiso, estamos poniendo un compromiso al receptor. Creo que tenéis, hay por aquí entre los asistentes alguien con, con los que he trabajado y recuerdo, perdonadme la anécdota, eh, situaciones en las que yo metía en un lío al receptor. Yo estaba haciendo proyectos y entonces eh, hacía cualquier cambio en el proyecto avisaba a quien estaba encargado con los planos y le llamaba y le decía, oye que he cambiado esto y esto, y colgaba. Pues eso es poner en un compromiso a quien está preparando los planos. Es fastidiarle. Porque esa persona, yo estoy transmitiendo la responsabilidad de que quede registrado ese cambio y que quede anotado en el que recibe el mensaje. Cuando en realidad yo debería escribir esto y decirle en una lista, decirle, oye, vamos a chequear que has cumplido esto o que has hecho esto, porque es un cambio que yo he metido ahora. ¿Me estoy explicando? Es la diferencia entre volcar la responsabilidad de que se aplique algo en quien lo recibe, que no tiene ningún tipo de culpa del cambio que se ha hecho, o en quien está efectuando el cambio, que tiene responsabilidad sobre el cambio que se está efectuando. ¿Vale? Bien, perdonadme si me he liado un poco, pero eh, resumiendo, resumiendo, hay que fomentar la trazabilidad de la comunicación y crear un protocolo para elegir las herramientas. Por ejemplo, no sé si habéis usado alguna vez eh, gestores de tareas, eh, Trello, eh, Asana o Bueno, hay 20.000, pero os recomiendo su uso y sobre todo protocolarizar, protocolarizar cuál va a ser la, las herramientas válidas de comunicación síncrona de comunicación asíncrona etcétera. Pues si tenemos una reunión, después de ca cada reunión tiene que empezar con un orden del día y tiene que terminar firmando un acta de la reunión, por ejemplo. Pruebas de esas. Mira, Slack, sí, exacto. Plataformas de este tipo. Claro, te deja con el culo al aire. Claro, claro, eso es lo que pasa. Ese es un riesgo, ¿no? Quedar con el culo al aire cuando, cuando hemos sido demasiado claros o demasiado trazables. Bueno. ¿Qué más? Vamos a ver, no perdamos el hilo. Ya estamos ahí en, en vereda, ¿no? estamos Mira, nos quedan diez minutillos solo, pero, pero bueno, eh, hemos pasado por el jefe de proyecto y ya vamos directos a la producción. Eh, Cecilia, ¿qué riesgos le ves tú a la producción cuando alguien está haciendo el proyecto? Tenemos un arquitecto, un ingeniero... Alguien que está produciendo un técnico. Pues uno sí, uno de los uno de los riesgos más más eh, comunes o de los problemas más comunes que deberíamos detectar en un en un inicio, en los planos. Los planos, por supuesto, y, y, y, el, y, el, y uno de los problemas que nosotros más vemos es la desconfianza, en yo nunca he trabajado así, por lo tanto no sé qué es lo que me va a producir, por lo tanto trabajo de las dos maneras, trabajo de una manera y trabajo de la otra, trabajo poniéndolo con nombres en AutoCAD y trabajo en Revit, ¿por qué? Porque Revit no sé si me va a dar lo que yo quiero, no sé si los planos van a estar bien, no sé si no sé si... Eh, la medición va a estar bien por lo tanto mido con una polilínea por si acaso, entonces al final lo que estamos haciendo es trabajar dos veces duplicando equipo, duplicando costes, claro ahí, ahí ya sí que nos salen las, las cuentas desde luego porque si tienes un equipo de diseño y un equipo de modelado y tienes el doble de, tienes el doble de personas para sacar el mismo trabajo adelante, eh, pues al final no vas a tener vas a tener más problemas que ventajas porque vas a tener descoordinación entre una cosa y la otra y, y estás duplicando duplicando gasto entonces esto es un riesgo que se ve claramente cuando se desconfía o cuando no hay, o cuando se desconfía porque a lo mejor no es no hay personas eh, suficientemente eh, con la suficiente experiencia como para darte la confianza de que lo que estás haciendo va a salir bien y si no va a salir bien te va a proponer una solución y al final eso va a salir adelante la, el, es la, la inexperiencia, cuando tú no, no has trabajado nunca con, con algo, pues siempre hay un miedo, entonces para suplir ese miedo lo que haces es hacerlo de las dos maneras. Bueno, pues eso, en cuanto lo detectemos, hay que poner remedio, hay que poner remedio y si el problema es que no hay formación suficiente, pues habrá que eh, eh, proveer de la, informa, de la formación necesaria para la, para que se saque adelante el trabajo, Exacto. no duplicando. Adelante Javi, perdona, que creo que vas a decir... Hay a veces tareas recurrentes, eh, automatismos, que puedes decir, bueno, no, hay, hay una matriz también para saber si hay que automatizar o no no en función a la, a la tarea, pero básicamente si te va a llevar tres horas hacerlo manualmente y tres horas y un poquito hacerlo digitalmente, ¿no? hacerlo automáticamente… Casi es mejor porque luego vas a tener más control, has incrementado un poco más tu experiencia o tienes mejor background en cuanto a, por ejemplo, a en este hacer hacer ¿no? una programación. Y irás ¿no? más deprisa, o sea, ya eh... está programado. Y uh -huh. ya lo tienes. Exacto. Entonces, ese miedo a veces dices, bueno, es que con tres horas seguro que lo tengo hecho. Eso sí o sí, lo otro no lo sé. Bueno, pues a ver, a, a ver. yo me tiraría a la piscina con pequeñas, pe con pequeñas cosas, ¿no? no a lo mejor a... Se te van cuatro horas, pero bueno, hablábamos al ]arlo? principio del director técnico, ¿no? O, o directora técnica. Eh, ¿Por qué? Pues porque es función suya también. Es decir, el productor del proyecto, el que está diseñando, el que está eh, resolviendo el proyecto, puede caer en la tentación de eh, hacerse sus planos en CAD, después hacer el modelo, tener los dos por si falla lo del, lo del BIM, ¿no? Y tal... Pero es función del director técnico y del gestor del proyecto ponerle coto a esto. A alguien que está con poca confianza, por más que le obliguemos eh, en su casa por la noche, lo va a seguir haciendo en CAD por si acaso. Porque está con confianza baja. Lo que hay que hacer es darle recursos para que se fíe. Recursos quiere decir formación, recursos quiere decir garantías, recursos quiere decir asegurarle que el proyecto se va a entregar bien y se va a entregar en BIM, que no tiene que temer por ello. Y eso ya no es tarea propiamente del que está produciendo, si tiene esa bajada de confianza. Eso es tarea de la gente que está gestionando el proyecto o que está gestionando la empresa transmitírselo transmitírselo. ¿Qué más? Teníamos por aquí algún apunte también de, de José Manuel que nos dice que el sector es muy inmovilista. Por supuesto, por supuesto esto es lo difícil. Estamos, estamos yendo a lo que cuesta y estamos yendo a lo difícil. ¿Qué más tenemos? Por ahí algo de Álvaro dice sí, sí dice Álvaro que claro, que es un sobre problema los hacer uh, los planos de Revit igual que en WG, que si lo hiciéramos en CAD sin entender las funciones de, de Revit, ¿no? Totalmente, totalmente o sea, tú en Revit puedes hacer el, el mono en 3D de tu edificio y hacerle cortes con, con Section Boxes, por ejemplo y preparar los planos de manera diferente, por lo tanto, no tienes por qué emular con Revit lo que hacías en, en CAD. Y después hay otro riesgo. No sé si algunos si Cecilia o, o Javier lo queréis eh, mencionar. Yo diría incluso la poca falta que hace a veces los planos. Si tienes un buen modelo en el que tocas un elemento y ya tiene todas las propiedades que si las etiquetaras. Por ejemplo, elementos MEP ¿no? en un HVAC la cantidad de datos que puede tener no cabe en la etiqueta, como tengas que etiquetar todo el plano. Y a veces en obra es mucho más sencillo abrir un modelo IFC sí. y, y ir tocándolo. Y como tú decías, hacer esos cortes, o sea, coger ese modelo 3D Hay y dejártelo como una rebanada también, de es un que plano Trabajar con Revit, alineado ¿eh? con lo que está comentando Álvaro, hay que dejar claro a, a quien está gestionando el proyecto o a quien está gestionando el departamento que trabajar con Revit únicamente para sacar planos sin aprovechar otras funciones es trabajar con el software CAT más caro del mundo. Es desaprovechar todo el trabajo. Todo no, pero gran parte del trabajo. Uno no trabaja en Revit únicamente para hacer planos. Uno trabaja bajo una metodología BIM para obtener un valor determinado que es el del inicio de esta sesión. El que tiene que definir y transmitir el, el director técnico. Y si el director técnico no lo tiene claro, pues vamos muy mal, porque el resto de gente está condicionada por las decisiones que toma el director técnico. Sí, aquí se está comentando también un poco la... la la creación excesiva de planos o de documentación porque es fácil generarlo cuando realmente no, no lo necesitas cuando, cuando estás generando más información de la que necesitas también abrumas con información si yo tengo siete planos que con uno me daba la misma información o con un modelo ya pero hablemos imaginemos que necesitamos planos pues si con un plano cuento lo mismo que con siete por qué hago siete porque es muy fácil eh, sacarlo en este en este software pues es mucho, más, es mucho más sencillo leer un documento, un documento con toda la información necesaria, que abrumar con información simplemente porque es fácil sacarla. Entonces, ahí está lo difícil también, en, en, en concretar o consensuar eh, cómo vamos a sacar adelante nuestra información sin, sin necesidad de abrumar. Eh, porque porque se puede exportar a, todo lo, el, a todos los tipos de software, si no los voy a usar, ¿por qué voy a exportar a Navis, a IFC, a DWX, a DWG? ¿Por qué me piden todos esos formatos? Si nadie los va a usar, están empleando también mi, mi tiempo, entonces, bueno, también el riesgo de pedir sin... sin sin tener claro el objetivo de cada uno de estos formatos, de cada uno de estos documentos, para qué los voy a usar o si los voy a usar porque estoy consumiendo tiempo de, de otras personas. Incluso a veces la, me viene a la cabeza ahora las zonificaciones de plano que se hacen ¿no? de, de plantas por un tema de, de, de escala en la impresión, que no vas a ver esa letra tan pequeña. ¿no? Y cuando, sin embargo, haces un plano de toda esa planta y está en PDF tú puedes siempre hacer zoom y ver ese, ese texto ¿no? o sea que también existe a veces una excesiva eh, fijación con los planos para que estén impresos cuando estamos hablando de, de modelos digitales que es más fácil consultar el PDF e incluso control F, ¿no? buscar tus cosas pero no, hay gente que sigue imprimiéndoselos y con un boli su digitalización es hacer esa corrección, sí, una foto... Me gustaría y... en este punto, aunque, aunque pueda romper un poco el, el hilo de la conversación, sé que nos queda poco rato ya, pero, pero estamos muy a gusto, la verdad es que como siempre estamos muy a gusto, ya queda como un minuto, ¿no? Pero bueno, eh, me gustaría poner el foco en el proyecto, en que aquí ya estamos discutiendo demasiado sobre Revit y sobre el plano y sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Me gustaría poner el foco sobre el proyecto. Lo importante, o el objetivo, cuando arrancamos la producción de un proyecto, el objetivo es entregar un buen proyecto. La condición es que lo vamos a hacer con la metodología BIM. Pero nadie se puede confundir. A mí, personalmente, inicio, cuando empezaba a hacer proyectos y empezaba a usar la, la herramienta de Revit, eh, corría el riesgo de confundirme y liarme a modelar y modelar y modelar y no hacer un buen proyecto porque me había cegado en lo, lo apetitoso que era, era pura glucosa, no la satisfacción era inmediata, el poner cuatro vigas o pilares o lograr un pilar empresillado, no sé qué, no sé cuántos, lo chulo que quedaba. Pues hay que evitar eso también. Eh, tenemos que poner el foco en el proyecto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que nos comentaba Álvaro. Álvaro dice, eh, modelar la armadura de un puente... Eh, es un disparate, creo, o algo así, eh, no está relacionado, está fuera de orden con eh, lo que nos pagan. Efectivamente y no, depende de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, eh, si nos paramos a pensar en el dinero que se eh, desperdicia en obra por mermas de acero corrugado, mermas de acero corrugado me refiero a el acero que compramos y al final no colocamos por fallos. ¿Vale? Otra cosa que eso es que ese acero luego se venda y vaya a comidas de obra. Eso es una cosa distinta. Pero, si comparamos esas mermas, el precio de esas mermas con el precio de generar la armadura, pues igual la cosa cambia. Otra cosa es en fase de proyecto. Y en fase de proyecto donde además la armadura pueda cambiar porque desde obra se haga un despiece distinto. Ahí estaría de acuerdo. ¿Vale? Pero... Hay que ver cuál es la importancia del proyecto, cuál es la importancia de la obra y cómo modelar o representar el proyecto de tal manera que hagamos una buena entrega del proyecto. ¿no? Eh, quiero apuntar con esto y resumo el riesgo de perder de vista la importancia del proyecto o que nuestro objetivo es entregar un buen proyecto, ¿no? que a veces puede que suceda que ahí en ese caso podemos resumir un poco todo lo que hemos todo lo que hemos comentado. ¿Qué riesgos tenemos? Tenemos riesgos de equipo, de tener o, o, o equipo poco formado y que no saque adelante el proyecto en el plazo que tenemos. Entonces tenemos riesgo de plazo, no hemos considerado los plazos, los plazos adecuados eh, para un proyecto donde no estamos, donde no, donde no confiamos tampoco en los resultados porque somos inexpertos. Entonces ahí también nos va, pues eso, los riesgos de software, de estar utilizando plataformas nuevas o software nuevo que hace que, que vayamos más lentos o más rápidos en las primeras fases del proyecto. Al final el, el objetivo principal es tener claro cuál es, qué es lo que queremos sacar de este proyecto, qué es lo que nos piden. Y en, ese, y, en, y en ese ámbito dimensionar, dimensionar equipo, dimensionar el plazo, si no sé dimensionarlo, consulto a alguien que sí que sepa y que tenga la experiencia para, para eh, instruirme y decirme, bueno, pues es un proyecto de este tipo, lo puede sacar con este equipo y en este plazo, pero al final el... el el riesgo principal es no tener claro el objetivo final del proyecto, ¿qué me piden? ¿Me piden medir? Pues entonces eh, codifico, si no me piden medir y yo no voy a sacar la ventaja de medir, pues a lo mejor no tengo que codificar, aunque no saque toda la, toda la información o todas las ventajas que pueda tener un, un modelo de este tipo, pero si nadie lo va a usar y nadie me lo pide, pues oye, igual puedo, si el objetivo no es medir, pues a lo mejor me puedo saltar ese, ese paso y entonces así dimensiono mi equipo en función de lo que necesito y dimensiono los plazos en función de lo que de lo que necesito. Efectivamente. Pues hay, hay que considerarlo. Remarcaría mucho eso de no perder la idea de los entregables, que muchas veces en los estudios de arquitectura a veces va todo para atrás y para adelante. Eh, voy a replantearme es No, no, tenemos que entregar esto. O sea, no vale modelarse toda la fachada cuando en realidad lo que tenemos que entregar son dos detalles Álvaro nos hace aquí un apunte y perder las, las prioridades del, del modelo o del proyecto perdiendo las entregables perdona Javi que te he interrumpido, realmente mi conexión no es demasiado buena y no me ha dado cuenta ¿te congelaste Uri? Sí. ¿me oís? ¿sigo congelado? parece que debo seguir congelada. sí, sí, ah, vale, bien bien ya me oís. vale, vale eh... No, bueno. estás, estás, Uriel. Vale. Eh, deja de robar totalmente, Héctor. Estoy aquí... Tengo la mula a tope. Tengo la mula a tope, Héctor. Mira, precisamente quería hablar de ti. Eh, le están proponiendo a Álvaro, le están diciendo a Álvaro que va a acabar siendo cura y dice pues que se lo digan a Héctor, que trabajo con él. Pues, Álvaro, estás en el mejor lugar para ser cura porque eh, Héctor es un santo y quiero decirlo aquí delante de todos. Así que... Eh... Estás, estás al lado de, de, de un santo qué paciencia ha tenido siempre Héctor con, con todos nosotros. ¿no? Eh, sí, Héctor es el amo, desde luego. Eh, ¿Qué más? Nos, si, si queréis vamos cerrando ya con esto. Eh, Álvaro nos decía, ¿qué papel veis eh, vosotros eh, que debe jugar IT? Eh, porque a veces con pequeñas aplicaciones, pequeñas programaciones pueden resolver el trabajo de o... o disminuir, esto ya es a disminuir el, la probabilidad de error o bien a aumentar el ahorro de tiempo, ¿no? Permite ahorrar el tiempo. ¿Cómo lo veis vosotros? Ay, bueno, a mí me parece que me parece un, un aspecto clave eh, incluir al, al equipo de dentro de dentro de de nuestros, de nuestros proyectos, de nuestros procesos, de nuestras necesidades Porque al final nos van a resolver muchos, muchos problemas Que no que nosotros no está en nuestra mano resolver Plataformas, Revit Server, eh, cualquier tipo de acelerador Que vaya rápido, que, que, que trabajemos bien Necesitas el soporte de, de, de IT siempre y Muchas veces vas a tardar en hacerlo tú por tú mismo Una hora y media y si le preguntas a... A, al encargado pues te va dar sí, 15 yo, minutos los días tiene que haber la sensibilidad también en nosotros para entender qué se puede hacer y qué se puede esperar de ITI que no, ¿no? Eh, a veces, eh, no, no pretendo hacer public reportaje con esto ¿no? pero a veces eh, cuento que en Modelical eh, todos sabemos programar y hay dos que programan, lo que quiero decir con esto es que todos somos capaces en algún momento de liarnos con alguna programación pero hay dos especialistas que todo lo que hacen es programar, ¿no? precisamente para los que sabemos un poquito, no perdamos el tiempo y no perdamos el foco, eh, tenemos que tener esa sensibilidad, tenemos que saber un poco, pero cuando vemos que se nos va de las manos, parar, porque no nos pagan para eso, nos pagan para dar un buen proyecto, para dar un buen soporte, por lo tanto, tenemos que parar, ponerlo en manos de los especialistas que se equivocan menos que nosotros y que ya son expertos y van más directos, que esa sería, Álvaro, la entrada del equipo de IT, ¿no? Pero nosotros tener esa sensibilidad para poderle transmitir las instrucciones adecuadas y poder hacer el testeo adecuado de las soluciones que, que desarrolle la gente de IT. Que es precisamente lo que está comentando es cuando... Álvaro, eh, saber lo que puedes pedir para pedirlo, para, para, para pedir con certeza algo que, que te pueden, que te pueden hacer en poco tiempo y que te va a, dar a ti a resolver una, un problema importante. Quería decir algo también que se nos ha quedado a lo mejor en el tintero, que ese experto del que de IT, en realidad cuando cuando está haciendo, cuando expone esos problemas, cuando eh, forma a los demás frente a esos problemas, ya se está convirtiendo en un referente, ¿no? Que es algo también muy importante cuando se está formando todo el equipo, normalmente a veces no, normalmente no, pero a veces hay alguien que dice, "Mira, yo esto lo he aprendido yo solo, solo lo quiero saber yo" y se cree que que, que, que va a ser su fuerte como para, para permanecer incluso en la empresa, ¿no? Es, es, es como que se reafirma sabiendo él sol, solo eso y no queriéndoselo comunicar a los demás. Y en realidad eso es un error porque en realidad puedes ser un experto, como decía, te conviertes en un referente en cuanto que lo, lo divulgas y, y, y obtienes ese feedback, ¿no? O sea, al final te enriqueces. Cuando todo el mundo puede estar a, a, a un nivel en el que tú has empezado, tú creces también con esa experiencia de ellos. Bueno, es algo que nos, nos ha bastante. Muchos tendréis jornada de verano y uh, los más afortunados una piscina en la urbanización. Os queremos dejar que os deis un chapuzón. Acordaros de nosotros con cariño, ¿no? Que, que, que no tenemos eh, ese tipo de, de comodidades y, y, y de paz, ¿no? como, como teníamos en el tono ya de la conversación. Pues muchas gracias por por vuestra atención. Gracias a vosotros, gracias, chicos. Hasta luego.